Buenas noches. Tanto tiempo disfrutamos de este amor. Nuestras almas se acercaron tanto así que yo hago tu sabor, pero tú llevas también sabor a mi Me con abrazarte y conversar tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor en mí No pretendo ser tu dueña no soy nada yo no tengo nada de mi vida doy me voy soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tendrá amor la eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás sabor a mí y no pretendo. Soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida, doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasará más, más muchas más Yo no sé si tendrá amor, la eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevará a mí 78, ganó el festival de la OTI en la incomparable voz de Daniel Río Lobos. quise traerla esta noche para ustedes Cuenta conmigo por si tuvieras que encontrar algún motivo si necesitas algo más que conformarte si se te ocurre por ejemplo Siempre dispuesta a ver el mundo como tú ni lo imaginas Y si me quieres ver feliz y no te animas Cierra los ojos al aroma de una rosa Mientras mi alma te cuenta cosas, cosas que nunca un poco la razón de esta canción Y si resulta que no resulta mi sistema de quererte Cuenta conmigo nada más que para verme Y si tuvieras que dejarme, no tuvieras yo me podría acomodar sin molestarte En un rincón donde pudieras acordarte Que cuando el tiempo haya pasado y tengas ganas En esas ganas me Eh, las canciones de mis autores y compositores predilectos eh, ya que este es el último show que hago en el año eh, tuve muchos afortunadamente entonces bueno eh, me ofrecieron eh, despedirme aquí en La Plata y luego con mucho amor eh, hace unos años me declararon huésped de honor por presidir el jurado del de festival de la canción italiana y la verdad es que amo muchísimo la plata, así que bueno, acepté y quise eh, regalarles todas mis canciones preferidas. Y sí, mis autores predilectos. Eh, van a ver un montón de cosas, va a haber de todo un poquito. Este set de boleros, como digo yo, termina con este eh, hermoso compilado. De dos canciones de Armando Manzanero y una canción de Chico Novarro para todos ustedes. Esta tarde vi llover y vi gente correr y no estabas tú. La otra noche vi brillar un lucero azul y no estabas tú. La otra tarde vi que una enamorada daba besos a su amor ilusionada y no estaba somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro como todo.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 que me muero por tener algo contigo no, es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga y ya no puedo continuar espiando día y noche tu llegar adivinando ya no sé con qué inocente excusa Pasar por tu casa Ya me quedan Muy pocos caminos Y aunque pueda parecerte un desatino, No quisiera yo morirme sin tener Algo contigo Yo no sé Cuánto me quieres Si me extrañas no me engañas Solo sé que vi llover Vi gente correr Y no estabas tú Yo no sé Cuánto me quieres Esta noche, así que vamos a homenajear a nuestros autores argentinos, aquellos que hacen, por ejemplo, entre otras cosas, rock nacional. ¿Les gusta? Sí, los noto un poco frescos, como la no ¿Vieron cómo cambió el tiempo. ¿Viste cómo cambió el tiempo? Bueno, hay que cuidarse, hay que cuidar la gola, hay que cuidar los huesitos. Bueno, <risa> o oh, no, viste que cuando cambia el tiempo estás ahí, mesiático, ¿qué pasó? ¿Ay, me duele la rodilla. Bueno, es pues, es el tiempo, el tiempo que ha pasado <risa> y el clima. Bueno, vamos a hacer un pequeño homenaje a, a un grande, a un grande, a un grande que es intergaláctico, lo amamos con profunda devoción. ¿Vieron que divina? ¿Eso soy? ¿Hermosa? Bueno, me pongo lente porque no veo nada. Y como la, la canción a veces me olvido un poco de la letra Entonces voy a leer un poquito ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Tanta sangre que se llevó el río yo Corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa, no será tan simple como pensabas, como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor, luna de los pobres siempre abierta.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 ¡Vetar a de país todos ustedes a tomar un traguito de, de agua. Así que por todos ustedes, por la Argentina, por nuestra patria, por La Plata, por el año que ya está por empezar y que nos encuentre unidos. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, voy a empezar a tirar archivos, ¿eh? así que me van a tener que seguir en Spotify. En Vicky Buchino oficial, en Spotify y YouTube y todas las plataformas, y van a encontrar estas canciones. Por ejemplo, esta que voy a cantar ahora, que es también de Fito Paez. ¡Ay, qué lindo! Se me cayó algo. Espera. A ver qué es. Charán. <risas> bueno, no importa. Vamos a ponerlo por acá. Eh, esta canción de De Fito, también Que es una hermosura Que la compuso creo que en España Y que, bueno, no les digo más nada Simplemente la canto Te vi Juntabas margaritas del mantel Y ya sé que te traté bastante mal No sé si eras un ángel. O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 cuando me pierdo en la ciudad, vos ya sabés comprender, es solo un rato nomás, tendría que llorar o salir a matar, te vi, te vi, te vi.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 por casualidad, cansados en el alma de tanto andar, ella tenía un clave en la mano, él se acercó le preguntó si andaba bien, llegaba a la ventana en puntas de pie y la llevó a caminar por corriente. See you later. Diego Piccoli Bueno eh, Muy bien, muchas gracias maestro En el año 1967 eh, Vincent Minelli El padre de Liza El marido de Judy Garland Amigo personal de mi padre Víctor Guccino Convocó a Elizabeth Taylor y Richard Barton para hacer una película que se llamó Las Mil Caras de no sé qué cosa, The Sound Piper, se llamaba en inglés. Y convocó a uno de los más grandes melodistas del siglo XX, que se llamaba Johnny Mandel, para componer una canción que estoy segura que todos ustedes la deben haber escuchado alguna vez. La canción se llama... The Shadow of Your Smile, La Sombra de Tu Sonrisa. Yo voy a hacer este set en inglés porque las canciones de jazz o, de, o, o standards de jazz hay que hacerlas en el idioma original. Todas las canciones deben hacerse en el idioma original. Así que esta canción que en 1968 ganó el Oscar como la mejor eh, canción eh, la, la traje esta noche para todos ustedes y dice Así también la pueden encontrar en Spotify. The shadow of your smile Wait. Gracias. Eh, mi, mi carrera, mi padre, mi padre es que partió en el 2018, hace ya cuatro años, eh, nació el 14 de septiembre de 1918 y se murió el 21 de noviembre de, del 2018, o sea que vivió 100 años. Y siempre me decía, tenés que grabar jazz, tenés que grabar, era un gran músico. Y él sostenía que yo debía grabar ya. Si me daba, me daba como un poquito de cosa porque, bueno, decía, no sé si estoy preparada. Bueno, finalmente él no lo pudo presenciar, pero estoy grabando. En estos momentos estoy haciendo estoy subiendo a las plataformas. Mira, todo, todo cambió. Primero era el disco de, de, de pasta, después fue el de vinilo, después el CD. ahora son las plataformas. ¿Ahora me querés encontrar? ¿Y qué haces? Y te vas a Google, vas a Spotify, vas a YouTube, ahí es donde me vas a encontrar. Entonces, este, de a poquito estamos subiendo canciones. Y yo quiero traerles estas dos canciones que están también en, en, en, mi, en mi sitio. Y de esta quiero contar brevemente que eh, en el año 2001, eh, mi querido Alberto Herding, que fue quien... me eh, me convocó para esta noche, me presentó a uno de los más grandes artistas de todas las épocas, venerado en Estados Unidos. Y acá, como suele ocurrir a veces, era simplemente famoso porque era el tío de alguien. Entonces, este, yo lo conocí, era un hombre maravilloso y como lo, como lo digo de verdad, venerado. En, en Estados Unidos, los más grandes de la música le grabaron como Tony Bennett, como Bill Evans. Bueno, todos los grandes le grabaron. Estoy hablando de Sergio Mianovich que era una cosa increíble la, la, la música que tenía dentro de su cabeza y era una persona maravillosa. Con él hicimos un, unas temporadas, hicimos presentaciones y... Cuando decidí grabar el disco, este disco de jazz, dije, le voy a rendir este homenaje a Sergio porque se lo merece. Así que para todos ustedes voy a cantar esta canción que tiene 8.500 versiones. Hoy van a escuchar una más. Se llama Some Time Ago. love in the game sometimes canción que amo con locura Y que están todos mirando el papelito Va a haber cambios ¿sí? Va a haber cambios Pero no importa, son todas lindas Aunque haya algún cambio Pero esta que viene, está está Se llama Cry Me a River También la van a encontrar Now, You say you're lonely a loneliness load. Well, you can cry me a river You do. come on and cry ¿Sos típida? ¿De qué signo sos? De libra, ¿De libra? A ver, ¿hay alguien de Sagitario? Voy a hacer la gran manera para cheli. <risa> ¿Hay alguien de Sagitario acá? No, no hay nadie de Sagitario No, no, yo soy Capricornio, yo soy Capricornio. Bueno, vamos con un poquito de swing para despedir este, este set de jazz In other yeah. words, ¡Gracias! Hiciste mal, y sin embargo te quiero porque sos el mensajero del alma del arrabal. Tango dulzón y orillero, tango perdido, querido. Piazola, Troilo, Conturci, Dichepolín, Marianito, el que escribió Caminito, te cantaron desde el alma. Por eso esta noche. Querido, el más sentido, querido tango argentino. Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón. Ayuyo del suburbio, su voz perfuma. Malena tiene pena.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 Canción. Tiene el frío del último encuentro Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo Yo no sé si tu voz es la voz de una pena Solo sé que al rumor de tus tangos malena Te siento más buena más buena que yo. Tus ojos son oscuros como el olvido, tus labios apretados como el rencor, tus manos dos palomas que sienten frío, tus venas tienen sangre de bandoneón, tus tambos son criaturas, Abandonadas que cruzan por el barro del callejón Cuando todas las puertas están cerradas Y ladran los fantasmas de la canción Malena canta el tango con voz quebrada Malena tiene pena Su cariño lo cerrara con mis besos, sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos los que hundieron mi vida. Olvidar aquel que de... es...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 Tus labios que queman, tus besos que embriagan y que torturan mi razón. Sé que me acerca y que me enciende el pecho de pasión. Te quiero siempre así, estás clavado en mí como un puñal en la cara. Pensar que no he de verte, porque esta duda brutal, porque me habré de sangrar si en cada beso te siento desmayar, sin embargo, me atormento. el tango, todos amamos el tango, aunque no hagamos, aunque nada no nos dediquemos a cantar tango, amamos el tango. Y bueno, les digo, muchas gracias con esta belleza que dice así. He llegado hasta tu casa, yo no sé cómo he podido, digo, si me han dicho que no estás. Que ya nunca volverás Si me han dicho que te sido. cuánta nieve hay en mi alma Qué silencio hay en tu puerta Al llegar hasta el umbral Un candado de dolor Me detuvo el corazón Nada Queda en tu casa natal Solo Telarañas que teje El yuyal y el rosal Tampoco Existe y es seguro que Se ha muerto al irte tú Todo es una cruz Pasar. Y me voy, ya ni sé dónde, sin querer te digo adiós. Si hasta el eco de mi voz de la nada me responde, en la cruz de tu cantado, por tu pecho.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 Gracias, Diego Piccoli Muchas gracias a... ¿Tienen ganas de cantar algo conmigo? Sí. ¡Ah! Ven que son tímidos, ¿por qué no dicen otra? Ah, muy bien ¿Ah, ¿Vos dijiste otra? No te escuché Bueno, entonces, vamos Cantamos todos juntos, ¿eh? Nos despedimos todos juntos A ver Ay, qué lindo Acariciar mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar. ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? Y si es mi buen amparo de tu risa. Lenta? como un cantar.